Hola. Siempre bien. Si vos no puedes ver, ruski, este. Bien. Te lo estoy enseñando. Ah, no sé. Te voy a meter un puñetazo. ¿Qué más? Y te voy a dar en el ojo. En plan así. No tengo ni idea de lo que es eso. Pero da miedo. En plan que no te puede dar nada. No. Figa. ¿Cómo que no te voy a dar nada? Voy a meter un puñetazo así en el ojo, mira. Mm. Figa. Figa. Time, pero tú entiendes que si sí hace así, como. Mm. No tiene sentido ninguno. Vale, siguiente. <risa> no sé. <risa> es, es como el cara dura, pero en el cuello. Tengo el cuello duro, me duele el cuello. No tengo ni idea, Time. Vamos a beber. Beber <risa> se hace así de ay hacer así sabes no <risa> no tiene sentido no. espérate no te oigo repite me duelen las orejas no me duelen las orejas no no no no, no. soy dumbo no no tengo ni idea, repite. O sea... ¿Qué? ¡Me estás engañando! ¡Mentiroso! Eso es así. ¡Pinocho! ¡Orejas! ¿Quién, quién mentiroso tiene orejas ¿Qué grandes? ¿Qué que me estás poniendo ahí pasta. Espaguetis así. Ningún sentido. ¿Estás loco? Oh, bueno, ya. <risa> <risa> ¡Te voy a matar! No. ¿Estás muerto? ¿Te mato? ¿Te corto el cuello? ¿La cabeza? No, no, Soy Luis 16 Luis 15 No, era 14 ¿Quién era? Luis ¿Corta? ¿Deja de hablar? No ¿Cuelga la llamada? No <risa> ¿Ya? ¿Pero qué significa? Pues no lo sé No lo sé Que estoy harto hasta aquí Ah, pero entonces no es así Si sí, en plan te corto el cuello es así Es así Aquí en España hacemos así hasta aquí estoy. Hasta aquí estoy. Porque ¿qué sentido tiene? Hasta aquí aún puedes respirar, pero si estás hasta aquí no, te estás ahogando. <risa> estoy hasta aquí porque no puedo ni respirar. El agua me llega por encima de la cabeza. Tú es como... <risa> bueno, gracias por ver el vídeo. <risa> hasta aquí aún puedes respirar. Por lo tanto no es molesto. Qué es como me pica pero me rasco. Gracias por ver el video, suscríbete en nuestro canal y... ¡Adiós! ¡Adiós! Los españoles tenemos mejores signos. La bueno. próxima vez los haré yo. Vale, de acuerdo. La próxima vez los haré yo. Vale.